Bueno, hoy venimos con un nuevo vídeo y en este vamos a hablar un poco sobre la orientación espacial y la geometría topológica y proyectiva. Vamos a empezar viendo cómo construyen el espacio las niñas y los niños a estas edades. Una de las principales tareas para trabajar la orientación es conocer la posición relativa entre cuerpo y objeto o entre dos objetos. ¿Y qué queremos decir cuando digo posición relativa? Pues cuando hablo de dónde estoy situada yo con respecto a una serie de objetos o dónde estoy situada yo con respecto a otra persona o dónde está situada la cámara con la que me estoy grabando respecto del foco que me está alumbrando. Es fundamental que trabajemos con nuestro alumnado el aprendizaje de dónde estamos situados y cómo nos desplazamos en el espacio que nos rodea. Toda situación que involucra una localización espacial necesita también de un lenguaje concreto. Cuando yo quiero situarme en el espacio y quiero que alguien conozca mi posición o quiero que esa persona se desplace hacia un lugar concreto, necesito darle una serie de indicaciones y es así como nacen las coordenadas. Existen diversos tipos de coordenadas y las relaciones entre ellos nos ayudan a poder situar correctamente un objeto o un cuerpo en un lugar concreto. Existen, por ejemplo, coordenadas relativas al sujeto. Izquierda, derecha, cabeza, pies, delante, detrás... También existen coordenadas similares, pero en vez de referirnos a nuestro cuerpo nos vamos a referir a los objetos, pues está situado en la parte superior, en la base, a la derecha, a la izquierda. Si ahora nos desplazamos en un espacio local, pues puedo dar coordenadas del tipo cerca, lejos, arriba, abajo. Y por último, pues también conocemos coordenadas relativas al espacio geográfico, por ejemplo, norte, sur, este o oeste. El trabajo con estas coordenadas que acabamos de ver es el primer paso para luego acabar trabajando con coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son las que se trabajan sobre un plano en el que hemos construido una cuadrícula. Un ejemplo de coordenadas cartesianas lo encontramos en un mapa turístico cuando vamos de viaje y lo recogemos de una oficina de turismo. Cuando lo desplegamos, si quiero ir y visitar la catedral, pues esta catedral me van a decir que está en el F4. También puede ser que esto suene un poco por eso del juego de hundir la flota. Aún así, este ejemplo que os acabo de dar se utilizan como aproximación, porque realmente las coordenadas cartesianas no utilizan letras, sino que las dos coordenadas se dan mediante números. Para desarrollar el conocimiento sobre la localización de objetos en el espacio, debemos trabajar situaciones que pongan en juego tres aspectos distintos. En primer lugar, la posición relativa de los objetos en el espacio. También la posición relativa de un objeto con respecto a un observador u observadora. Y por último, reconocer características de un mismo objeto cuando éste se observa desde distintas perspectivas o ángulos. Como docentes existen diversas actividades que podemos hacer en nuestras aulas. Pues por ejemplo, leer un mapa, realizar un itinerario, hacer una maqueta, la noción de espacio. Surge prácticamente desde el nacimiento y se va ampliando conforme vamos mejorando la coordinación entre los desplazamientos y las acciones que realizamos. En una primera fase la noción del espacio se genera con el cuerpo del sujeto como objeto de referencia. Se reconocen aquí distintas relaciones. Un ejemplo de ella es la vecindad, que es la proximidad de dos elementos de un mismo campo. Otra de las relaciones que se aprenden en esta primera fase es la de separación, que viene a ser diferenciar dentro de un todo... Pues los distintos elementos que lo componen. Por ejemplo, si yo tengo una pila de libretas, una, pi una pila de libretas, pues puedo saber dónde empieza y acaba cada una de ellas. El cerramiento se refiere a la capacidad de que un objeto encierre totalmente a otro. Y por último tenemos la continuidad, que viene a ser el saber si las distintas partes de un objeto están conectadas entre sí. Ahora en pantalla estamos viendo un avión y podemos decir varias propiedades acerca de él. Por ejemplo, las ventanas están muy próximas entre sí, aunque sigo diferenciando que existen más de una ventana. Además, puedo diferenciar las alas del cuerpo del avión. Es este cuerpo del avión el que rodea completamente a las ventanas. Luego puedo decir que las ventanas están encerradas por el cuerpo del avión. Y por último, aunque existen diversas partes, porque tengo las ventanas, tengo las alas y tengo la cola, están todas ellas conectadas entre sí. Si os acordáis, en el vídeo anterior dimos la definición de geometría de Klein, la cual caracterizaba en un tipo de geometría o en otra según las propiedades de los elementos que quedaban invariantes después de aplicarle una serie de transformaciones. En la geometría topológica en concreto, los aspectos que permanecen invariantes son el abierto o el cerrado de un objeto, si algo está dentro o fuera y si el objeto es continuo o discontinuo. Esto ya lo hemos visto descrito justo hace un momentito. Sin embargo, existen otras características que también son invariantes topológicos. Una de ellas es la frontera de nuestro objeto, es decir, si nuestro objeto tiene o no tiene borde. Y además, también el orden de conexión, es decir, la forma en la que las distintas partes de un objeto están conectadas entre sí, pues puede ser a través de un punto o a través de una línea o no estar conectadas en absoluto. Por ejemplo, en este dibujo vemos que eh, la casa eh, tiene forma cuadrada Dentro de ella existen dos ventanas, totalmente contenidas en ella, ¿verdad? Y una puerta que roza el borde o la frontera por una línea. Además, tenemos otra parte más en nuestro dibujo, que es el tejado, que está unido a una chimenea por un punto. Y luego, de forma disconexa, tenemos a Humo, que además es una figura abierta porque... Como podéis ver, no está totalmente cerrada la línea que la forma. Si yo ahora este globo lo inflo, bueno, digo globo, pero es un guante porque no tengo globos en casa. Si yo este globo lo inflo, vamos a ver qué propiedades se siguen manteniendo. Esas propiedades que se siguen manteniendo son las que son invariantes topológicas. Bueno, ya he inflado este globo y como podéis ver, hay ciertos aspectos que se mantienen invariantes y otros que no. Por ejemplo, la forma que tiene el... La estructura de mi casa pues antes era un cuadrado perfecto y ahora pues se ha redondeado. Entonces esa forma pues no es un variante topológico. Sin embargo, lo que estaba dentro y lo que estaba fuera de la casa sigue siendo invariante. Lo que está abierto, que era este humo de aquí, sigue abierto. Y lo que estaba cerrado, que era el resto de la casa, pues sigue cerrado. Además, las cosas que estaban unidas siguen unidas y las que estaban separadas pues ahora siguen separadas. Entonces, todos estos conceptos podemos decir que son invariantes topológicos. También es invariante topológico la frontera, como podéis ver, porque la frontera que existe, la frontera no ha cambiado, y la forma de unión, porque eh, no, o sea, el humo no estaba unido, la chimenea estaba unida por un punto y sigue unida por un punto, la puerta un, la unía una línea completa, la sigue uniendo una línea completa y así con todo. Cuando ya hemos acabado con las nociones topológicas, en la siguiente fase empezamos a trabajar las nociones que denominamos proyectivas. Estas implican la capacidad de imaginar un objeto o de verlo al completo mediante la composición de distintas perspectivas. En esta fase es cuando se empiezan a comprender que los ejes izquierda-derecha, delante-detrás, son relativos. En esta geometría, en la geometría proyectiva, son invariantes los conceptos como delante-detrás, izquierda-derecha, arriba-abajo, enfrente, entre... En educación infantil se deben promover tareas en las que se trate de conocer las propiedades de un objeto mirando este desde diversos ángulos. Con todas estas perspectivas pues podremos crear la imagen general y global de un objeto. Cuando llegamos a esta fase es cuando podemos empezar el trabajo de la designación de las figuras planas. El motivo de esto es que estas figuras reciben el nombre independientemente de las medidas que tengan, simplemente porque si yo veo un triángulo desde distintas perspectivas, pues sigue siendo un triángulo. Esta figura tiene tres lados y tres ángulos, luego las medidas de sus lados me van a ser indiferentes para poder llamar a esta figura triángulo. Es importante que tengamos en cuenta lo de las distintas perspectivas porque para comprender perfectamente el concepto de un triángulo no siempre hay que darle el triángulo presentado en una misma posición, sino que hay que dárselo pues, de diversas formas. La tercera fase es aquella en la que la noción de espacio se desarrolla atendiendo a cualidades medibles, que es lo que llamamos geometría euclídea. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cualidades medibles? Pues a aquellas que tienen que ver con distancia, con longitudes o con direcciones. Por ejemplo, son invariantes de esta fase, el decir, que dos líneas son paralelas o son perpendiculares. Y también lo son, por ejemplo, la clasificación de cuadrilátero o la clasificación de triángulo. Sin embargo, estos aspectos son tan extensos que en vez de verlos en este vídeo, lo veremos en el vídeo siguiente. Y con esto cerramos el vídeo. Esperemos que no se os haya hecho demasiada bola la geometría topológica y esa ida de olla que, que se marcaron. Y nos vemos en el siguiente.